Cientos de molineses acudieron a la Iglesia de San Gil... ...este pasado 7 de diciembre para celebrar la Misa del Gallo. Cientos fueron los molineses que se reunieron en la Iglesia de San Gil... ...para celebrar el quinto centenario de la Bula... ...que León X otorgó a la capital del Señorío... ...por su devoción a la Inmaculada. Los actos del centenario arrancaron en febrero, el día 18... ...y se inauguraba la exposición Innocte Nocte Ante Festum... ...que recoge muestras del patrimonio religioso de Molina y por la que se explica el qué, el por qué y el cómo de esa tradición molinesa que cumple 500 años. Unas 4.000 personas, calcula la organización, han sido las que han pasado por la pequeña iglesia de San Pedro, en la localidad de Molina Dragón, para visitar esta exposición. Esta bula papal cada año reúne a más personas. El día 7, además de la Misa del Gallo, también se enciende una hoguera que permanece encendida toda la noche en el alto del Cerro de Santa Lucía, ...junto al monumento dedicado a la Virgen Inmaculada. Aprovechando la visita del obispo... ...se bendijo una nueva imagen que se ha adquirido... ...para la horracina de la puerta lateral de la iglesia de San Gil. Y en palabras de Sergio Rivalda, párroco de la localidad... ...este año el Papa Francisco ha concedido... ...durante la novena y la fiesta de la Inmaculada... ...un jubileo en el cual se puede obtener la indulgencia plenaria... ...y en la misa de medianoche el obispo impartió la bendición papal concedida extraordinariamente en este quinto centenario. Esta fiesta tiene su origen en una gracia concedida por el Papa León X en el año 1518 a Molina de Aragón, a petición del cabildo y de los propios molineses muy devotos a la Virgen Inmaculada. De esta forma, no tenían que pasar en ayuno eucarístico toda la noche hasta la llegada de la Eucaristía, sino que al adelantar la misa ya podían celebrar con turrones la llegada de la Navidad. El Ayuntamiento de Guadalajara trabaja en la elaboración del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, con medidas para facilitar la corresponsabilidad, conciliación e igualdad, con ayudas para víctimas de violencia de género, para educar en igualdad, para promover el acceso de la mujer al mercado laboral, con ayudas de apoyo a la maternidad y a la conciliación familiar. Infórmate en www.guadalajara.es Ayuntamiento de Guadalajara. Trabajamos por la igualdad detectar las necesidades de cada territorio y buscar soluciones a través de proyectos para que nuestros pueblos tengan un futuro. Ese es el objetivo común que une a los grupos de desarrollo rural. En Guadalajara, cinco son los grupos que se encargan de vertebrar una provincia tan dispersa como la nuestra. Adel Sierra Norte, FADETA, ADASUR, ADAC y la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo aglutinan a municipios de distintas comarcas para poner a su alcance la información, ayudas y proyectos que apuestan por el mundo rural como motor de vida de Guadalajara. Infórmate ya de las ayudas.